Comparto con vosotros este minuto para presentaros una nueva iniciativa que surge de la colaboración de la Asociación Española de la Carretera y del Instituto Vial Iberoamericano, y es la plataforma de formación del sector viario. Esta plataforma pretende convertirse en un referente en materia de formación tanto a los técnicos como a los gestores del mundo de la carretera a este lado y al otro lado del charco. Como no puede ser de otra manera, los primeros trabajos estarán relacionados con los aspectos de seguridad vial, pero aspiramos a que esta plataforma sea un referente también en materia ambiental, en materia de financiación, en temas de conservación y cualquier otro tema que pueda ser de interés. Queremos que hay un escenario necesario para el lanzamiento de esta plataforma y que es un producto demandado por todos los gestores del sector de la carretera. Aspiramos a ser un referente en colaboración con universidades españolas y con universidades latinoamericanas. Asimismo, la colaboración con organismos multilaterales. Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro agrado y os ruego que os mantengáis al otro lado de la pantalla para ir siguiendo las evoluciones de esta plataforma.